En el siglo VII, en la pradera de Sutton, Inglaterra, el rey de Northumberland tuvo que hacer una parada en su viaje a Mercia, para que naciera su hijo. Nada más nacer, el bebé pronunció tres veces en latín soy cristiano, pidiéndole bautizo y comunión a los sacerdotes presentes. Fue posible ya que el bebé transportó milagrosamente una piedra cóncava para su bautizo. Tras este, profesó su fe en la Santísima Trinidad, en el credo tanasiano citó las escrituras y pronunció un sermón sobre la necesidad de una vida virtuosa. Sabiendo que moriría en tres días, decidió que descansaría un año en Sutton, dos en Brackley y luego en Buckingham. Finalmente, el 3 de noviembre, con tres días de vida, moriría.